¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza El programa de Paua.cl donde comentamos y hablamos sobre noticias de videojuegos Soy Snow y junto a mí se encuentra en esta ocasión Metaru Solito Porque Tenecan se encuentra de viaje uh -huh. Sí, En este momento se encuentra de camino a Chile Sería la segunda demostración de que él pudo y París y Parisi, no. Bueno, hasta donde yo sé, ha cometido menos crímenes de guerra que París ¡Claro! Ha hecho menos evasión fiscal que París sí. Hasta donde yo sé, pero yo, usted sabe que en temas fiscales es mejor no meter las manos al fuego por nadie. Eh. Pero en todo caso, en. El viaje de Tenecan se debe a que va a realizar varias presentaciones durante estas semanitas aquí en Chile, Santiago sobre todo. Eh, tiene un calendario completo en su Instagram para que lo revisen. Y ahí puedan ir fichando porque dentro de los eventos se encuentran varias charlas en BGM Together, en presentación y también una presentación en... Como teatro, ¿Cómo se llama el teatro? ¿Del Ángel? No, ahí me pillaste. Sí. Pero ahí. Pero claro, y va a ser un colectivo, así que ahí atentos a las redes. Ahí la próxima semana vamos a estar comentando un poquito más de esas presentaciones con Tenegan. Así que la semana pasada fue solamente tú y Tennegan, claro. Y Esta semana solamente tú y yo. Entonces en la próxima semana mm. vamos a ser solamente yo y Tennegan. Claro. Y ahí si con es, eso si no es que hemos completado... <ríe> Sin streaming, claramente. No había Pero... pensado en eso. Yeah. Yeah. Pero sí, posiblemente este en off. Yeah. Ah, Pato. Ah, primero De que todo, claro. transparencia. La vez pasada no pude participar porque yo estaba básicamente muy enfermo. Me había pegado una gripe bastante fuerte y no... Preferí dar un paso al costado porque dije: No, es igual, doy mis noticias, tengo mi integridad periodística, pero no, mi cuerpo no resiste más. ¿no? Y, de, y antes de empezar a poner a, a hablarme tonteras así como dar buenas noticias, decir cosas positivas, todas esas cosas, dije: No, prefiero descansar, recuperarme. Y, ah, los eh, igual no, yo estoy seguro, no pude ver el stream, pero yo estoy seguro que ustedes no me necesitaron para nada. nada sí, va, se te extraña. No podemos decir que no. Chao. No. Pero Nadia. sí, por lo menos lo habíamos mencionado al respecto de que estuviste con un poco de problemas. Eh de salud, así que por lo menos el descanso sirvió para que estuvieras con energía entregando las noticias que tenemos, porque esta semana no ha estado tan movido la, la cosa, pero han salido algunos de detalles bastante interesantes. Esta semana hay una noticia pero gigantesca, mira sí. vamos, esta, vez, esta vez la vamos a dejar para el final sí. que estamos, estamos preparando a ver si se logra, mm. tenemos ahí un, una carta bajo la manga, vamos a ver si se logra si no, pero igual va a estar al final por ahora, Pato, te cedo la... la... La, la El pie para que des tu, tus noticias primero Para que dejemos eso para el final Vale, entonces partamos con las noticias Bueno, hay dos noticias grandes Sí, parte tú con la otra noticia grande Partamos con la segunda noticia grande Y en realidad sí. e, e, este es el, el bombazo que tenemos Uf Porque finalmente, luego de 84 años Konami <risa> anuncia de que va a realizar un live stream, esta semanita relacionado a Silent Hill ¿Oficialmente? Sí Ahora, hay que sacar la, la, la tarjeta del bingo para saber si esto es Un NFT, un pelerón, una skate, Pachinko eh, una, una skin para Dead by Daylight, para Fortnite Para Bomberman Air, bueno ya no, ya existe Bomberman Air, así que pero a ver qué va a pasar ¿tú crees que realmente finalmente ten ten tengamos noticias de un salchín nuevo de un remaster? no sé en realidad qué es lo que pueda ocurrir lo único que nos menciona es que va a, ver, va a estar relacionado con el, la franquicia Silent Hill ni siquiera dice de qué la noticia ¿Y? y va a realizarse a las 2 de la tarde hora del pacífico que serían como las... 11 a ver. entonces no, yo no, yo no sé ese tipo de cosas sí. <ríe> sí, creo que a las 11 hora del este, que sería hora de Chile si no me equivoco y eh, no mencionan en qué medio se va a realizar pero eh, está en la página del Silent Hill, donde creo que también está relacionado el anuncio y muy posiblemente eh, sea un streaming de YouTube ahora, eh Está convencionado, no sabemos de qué puede ser. Sí se rumorea de que posiblemente tenga relación con lo que se había filtrado por uno de los ejecutivos: de que eh, está relacionado con el lanzamiento de una de las franquicias, hacer un remaster, muy posiblemente del 2, y de un spin-off que estaban en desarrollo por estudios terceros que lo habían encomendado con alguien. Oye, otra de las grandes noticias que hay dentro de esto y lo que, que tiene un poquito a la gente también súper entusiasmada, es como de a poquito ciertas personas se han ido como. Así como. <coughs> um, Silent Hill, sí. Um, Ustedes deberían prestarle atención hasta esta fecha mañana. Pasadito. ¡Claro! Porque entre Entre que aquí le llamó Boca, llamó a la gente a prestarle atención de lo que estaba pasando desde el twitter original de Silent Hill que Konami creó y tenía abandonado como hace años revivió para avisar a la gente que fueran a ver esto hasta que Gia Wood también se metió ahí, le, le tiró unos ojitos entonces la gente está diciendo como... no oh, puede ser esto no, no, no, no puede ser como... Eh, Konami presenta Silent Hill para Netflix Uh Así, es la misma, la misma tirada que la serie de Resident Evil, ¿te imaginas? Eh? Claro. Lo cual tampoco sería muy a gusto de los fans. Uh, uh, hay muy malos precedentes para eso. Sí, son lo malo. Así que, lamentablemente, eh, vamos a tener que esperar al día miércoles para ya contar con las novedades. Pero por ahora es alimentar el hype. Uh -huh. Animo... El masajero Guito también se metió en el. En el tema, uh. el, el que literalmente en el sitio web de Economy todavía sale. En el sitio web de Sales todavía sale que él lamenta haber diseñado por <risa> MG. <mi head. risa> claro. La gente está diciendo que existe. A ver. Sí. Oh, oh. oh oh. Oh oh. En fin. Bueno, Vamos a ver. ¿Qué sí. vamos a cruzar el charco porque otro juego de terror sufrió un, un fallido eh, parche de estabilización, nos referimos al Resident Evil Village el 8, porque se estaba preparando para el The Winter Expaction que se iba a estar lanzando de otros días y lanzó una preactualización con el contenido del, del juego para PC, pero eh, al instalarlo a, a muchos les generó que al final se cracheara el juego Así excelente, que, excelente. Sí, excelente hace rato que no se veían parches de eso no, hace tiempo que no nos no enteramos de parches que crachearan el juego hasta era la tónica <ríe> y ahí salió anunciando de que está trabajando en un parche del parche para poder tener el fix lo más pronto posible y así puedan Lanzar el contenido del The Winter Expansion. ¿Qué, qué venía en ese DLC no, ¿te Tego eh, sí, Venía... Creo, si mal no me acuerdo, creo que venían los mercenarios con Lady Dimitrescu. Ah, sí. Ahora me acordé. Mm. Que ese era como el, el, el set point que había. Sí. Y otras actualizaciones más. El modo tercera persona también, si mal no me equivoco. Eh, así que por eso era como un parche importante. Ya. Seguimos. Nvidia decide inlanzar. Cancelar espérate. el. Es... Eh, eh, espera, no, espera. Esto sería como inlanzar o deslanzar. Deslanzar. Déjenme deslanzar. Decide deslanzar la RTX 4080 de 12 GB. Pero, pato, ¿por qué esta marca.? decidiría deslanzar su propio producto según lo que indica NVIDIA eh, se ve principalmente a que genera confusión entre los consumidores los cuales eh, quieren optar entre la tarjeta 4080 de 16 GB y esta que es de 12 GB que para muchos consideraban que era como la 4079 Entonces, por lo mismo, como para no confundir a los consumidores y tampoco así puedan adquirir el producto equivocado Deciden cancelar este lanzamiento que era el más barato y deja los más caros No sé, Pato, yo la verdad estoy confundido O sea, si yo tengo que para elegir la de 12 y la de 16, ¿no es obviamente mejor elegir la de 16? Para muchos sí para otro eh, no le alcancé el presupuesto. ¿Pero ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En términos por último en términos de plata. Eh, creo que la opción era de 900 dólares la de 12 GB y la de 16 GB costaba 1300 dólares. Ah, oh, ya, ahora entiendo por qué querían dejar en claro cuál era cuál. No mm. creo que la gente quiera cometer ese tipo de error a la hora de, compra, de comprarla. Claro. Oh, y la versión 4090 sale en 1800 dólares, creo, si no, no me equivoco. Ah, no, no, claramente no, más que le pasa a la tarjeta de crédito al hijo para que la compre. No quiere encontrar eso en su estado de cuenta. Claro. Inclusive salió un comunicado al respecto por parte de Envide indicando que eh, pensando en el público decidió eh, tratar de evitar esta confusión. Nada, pero esto es solo PR en realidad. Sí. Pero bueno, hablando de Nintendo, lanza fallo parche de actualización de Switch Sports que crachea el juego. Por lo que decidió, derechamente, dar de baja los servidores online del juego durante el fin de semana. O sea, que me está diciendo que no hemos tenido Golden Zoom por culpa de esto. Claro. <risa> Ahí no, pero... comentó en un tweet de que el control que el parche estaba generando algunos errores que crachaban el juego durante la carga del. El, la precarga del, del match. Así que como esto afectaba tanto a la modalidad online como offline, se decidió temporalmente eh, cancelar la actualización del parche. Y además eh, se deshabilitaron los servidores por, durante el fin de semana. Ah, que la gente deportiva partida. No podía usar el juego, entonces el partida, tampoco podía ir en el online. Entonces mm. tampoco, por eso bajaron los servidores. Claro, mientras trabajaban en el parche. Y yo ahí preguntando, ¿eh? Hace rato que no se en ese tipo de problema, ¿eh? <risa> sí, fue un de sí. semana bastante crasheado en ese sentido. Oh, oh, y eso que todavía no llegamos a la peor parte. No, nada, no, pero de, de ah. aquí, aquí, aquí ya despegamos. Porque... Riot of Games compra estudio que participó en el desarrollo de World of Tanks. Oh. Específicamente se trata de la eh, división Sydney, Sydney World Gaming. Ya, sí. World Gaming Sydney. Que estuvo detrás del grupo Cyprus Basic World Gaming, que desarrollaron el World of Tanks y World of Warships. Ajá. Uh -huh y que Riot Games decidió comprarlo para así localizar el estudio y renombrarlo Riot Sydney y ellos van a trabajar ahora, si no me equivoco, específicamente en Valorant así es y posiblemente también les dé para que estén trabajando en una de las tantas IP que está desarrollando Riot Games, aprovechando que está está como fomentando esta expansión multiverso de su franquicia aquí League of Legends. A mí se me olvida que es League of Legends. O sea que Riot ya no es solamente League of League League Legends. Porque ahora, no. Sí, porque ahora tienen el... A ver, espérate. ¿Qué juegos hay de League of Legends? Ahora, está League of Legends. Sí, está está el Valorant. Está Valorant. Está el Legends of Runeterra, que es el juego de cartas. Está uh -huh. el Wild Rift, que es la versión móvil. Y uh -huh. está en desarrollo como 4 o 5 juegos que son variados spin-offs. ¿Mm? ¿El de pelea? Sí, el de pelea es uno. Eh, un, un RPG. Ya. Un juego de aventura-acción que está ¿Ya? con uno de los personajes. Um, si mal no me equivoco... No, de ahí ya me, ya me pierdo con lo que está desarrollando. Ah, pero, o sea, de los proyectos, esos sin, sin fecha, sin lanzamiento actual uh -huh. todavía, el más conocido me imagino que es, es precisamente el de pelea. Claro. Que que ha generado también mayor ruido porque uh -huh. la comunidad está muy interesada en el título. Sí, pues, o sea, estamos viendo porque estamos viendo ya en un mundo post-multiversus. Uh -huh. Donde ahora se viene... este Mira, esto es interesante porque... Todavía estamos esperando a ver qué va a pasar con Street Fighter 6, que... Si bien es cierto, tuvo muy o sea, una recepción muy positiva... Claro. Y ahora con la vista que tuvieron hace poco... Todavía vamos a ver qué tipo de monetización van a tener. Mm. Porque si Street Fighter, 6, Street Fighter 6 toma el camino que tomó Multiversus... Y se vuelve un juego free to play con, el, con monetización... ¿Se da cuenta que la cantidad de gente que saltaría a jugarlo explotaría, pero exponencialmente? Y no solo eso, marcaría un precedente, pero increíble, claro. a futuro. Sí, considerando que los puntos de venta van a venir por los skins y por los season pass. Exacto. O sea, uno de los problemas más grandes que siempre se ha hablado que tienen los juegos de pelea es el entry point. Claro. El entry point es precisamente que la gente no está dispuesta a pagar, eh, precio full, además sobre todo ahora que los precios se vienen a 70 dólares ¿Cachai? Para entrar a jugar un juego que a lo mejor capaz que ni siquiera te guste Claro Que es lo que le pasó ahora por ejemplo a... Eh, el DNF Duel mm. ¿Cachai? Entonces es como mm, yeah. yo Yo quiero apostar a que la gente de Capcom va a dar el paso y que esté el Fighter 6, al igual que, por ejemplo, no, porque yo estoy más que seguro que el, el juego de pelea de League of Legends va a salir gratis. sí Yo lo doy por sentado. Sí, ¿Cachai? definitivamente. Entonces, ahí, ahí tiene que entrar Capcom a pensar, este juego va a ser un rival para mí, y si es un rival para mí, tengo que ser yo el que tome la batuta, y yo el que marque la, la iniciativa, ¿cachai? El precedente, la tendencia, y ser yo el gratis, ¿Cachai? Claro. Entonces, mm, no, no es que no hayamos tenido juegos grandes, entre comillas, grandes de pelea que no haya sido gratis, porque está el Killer Instinct, ¿cachai? Pero a ver, a ver qué pasa. es yo, ¿Sí? yo como. Ese es como mi único tema que todavía yo creo que no se ha como discutido en detalle con respecto a Street Fighter VI y como con lo que va a pasar con los juegos de pelea futuro. ¿Cachai? Mm. Claro. Ahí, Capcom todavía no se pronuncia al respecto Cuál va a terminar siendo el modelo del, del juego Y mm. por ahora Solo ha tenido la recepción del público Que ha participado en, en, el, en el hub y, y, y que la gente Y directamente El, el bueno 6 existe ahora Al fin Que <risa> antes el malo 5 Uff, la gente la jugó obligado Pero bueno, 6 <risa> Claro <risa> Nada, no, sí han tenido ¿Sí? bastante buena recepción. Inclusive el, salieron algunos que aprobaron el modo entrenamiento y que lo han también bastante bueno. Como que está mucho más pulido comparado con sus precedentes. Mucha, mucha gente está diciendo que finalmente el Street Fighter VI volvió a la calle. Claro. Finalmente tiene calle. Mm, justamente. Sí. En fin. En fin. Sí, seguimos. Eh, oye hay un juego que la gente no sé si se acuerda que fue muy parodiado eh, en los Simpsons que fue el Waterworld fenómeno Sí, en el cual salía en ese capítulo Milhouse colocando varias monedas para avanzar un par de pasos y pff, <risa> le salía el game over pues bien un fanático decidió <risa> recrear este juego y no solamente recrea la, la mítica escena, sino que crea un juego completo. Ya, sí. tú que estás, que hay gente cuyo... Yo, yo, ya están en, en casi como en extinción, pero tú que estás, que hay un subset de gente que... Genuinamente, lo único que conoce es, son las referencias de los Simpsons. Sí. Y te juzgan en base a si tú conocías las referencias de los Simpsons. ¡Claro! La gente se enoja cuando no entiende la referencia. ¿Y que qué? ¿Quién es este rarito? Uh, pues bueno, el desarrollador indie Macau45 y que también es un instrumento de Twitch eh, lanzó un, este gameplay gratuito y que eh, justamente no solamente recreó esta escena, lo cual es frustrante verlo eh, y que aparte dura 20 segundos nomás la talla, sino que aparte lo expande aún más, genera el nivel completo con batalla y, y varios detalles no. Lo que sería el teóricamente el juego de Weather World que, que se vio en los Simpsons. Claro. Y yo, yo vi el gameplay completo y claramente no estos juegos, no es un tipo de juego que sea disfrutable. Y, y estoy seguro que mucha de la gente, a ver qué tan lejos lograría. Llegar antes de aburrirte o frustrarte, ¿cachai? Hmm. Pero. Yo vi la película, y yo creo que igual la película no está ni adelantada, ni atrasada su tiempo, yo creo que no tenía ni un brillo, pero. Trataron de ser Mad max en el agua y. Se fue como mucha plata metida ahí. Y... Y al igual que en el juego, de hecho la talla de los sensores es precisamente eso. Es mucha plata perdida en algo que en realidad no iba a ir a ningún lado. Claro. Así que el juego se encuentra disponible en Itzio. Lo pueden buscar por Waterworld The Simpsons. Y como dije, está gratis. Así que si desean re rememorar la talla, ahí tienen una buena oportunidad. Y si no, pueden ver el episodio que es de la temporada 8. Si no, eh, no, es, ¿No es el único juego de los Simpsons que sea ese jue, juego falso que ha aparecido en los Simpsons? Que han. Eh, que han emulado, porque está ese juego de golf también. Claro. Que aparece. Sí, también. ¿Qué el otro se juego. Se llama de, golf, se el, el golf golf de alguien, uh -huh. de esos como juegos de golf de celebridades. Claro. Ahora. Yo creo que el único juego que falta que hagan que salen los Simpsons es ese juego que, donde se destripan con los ganchos. Oh, sí. Pero es que ese no lo muestran en pantalla. Hmm. Eh, a mire, te, te cagamos. Ya también estamos tirando <ríe> referencia a los Simpsons. Cínico. Sí. Cínico, pues, pues, sí, sí, sí, sí, sí, para variar. Bueno, seguimos sí, entonces. Eh. Oye, oh, a se me parece el cursor del mouse y estoy sumamente complicado porque no quiero cortar el streaming para, para que parezca. Así que estoy tratando de chutarle los botones. Pues, tú puedes, tú ves, favor. Sí. Oye, saluditos a toda la gente que nos está viendo bien. en esta transmisión. O sea, a la Fuani que sacaba de conectar y saludar. también. Sí. Así que. Ahora sí. Eh. El, el botón, ¿La pillaste? Sí, estoy pillando estoy pillando ah. ir. ¿Tú puedes ir? por mientras? Dale Ya, eh, por mientras No se olviden que se viene También la Ñoño Party Pronto, muy pronto Recuerden que pueden comprar sus entradas A través de los sistemas que están En los sitios de en las redes sociales De la Ñoño Party Se sí. viene también el concierto De 10 años de pokerus Project Sí. En noviembre va a estar lleno de conciertos muy buenos, muy bacanes. Y sí. eh, recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes: eh, pagua.cl o pagua.cl, dependiendo o de, de la red social. Exacto, sí. ahí lo pillaste, pillaste. Sí, lo pillé, sí, lo pillé. Ahí. Dale, ya, Ahora sí. Está Huber, ¿sabes? Alía con Nintendo y lanza un cooperativo para lanzar un reloj de Mario Kart. ¿Cuál oh, es la gracia? No. El reloj muy bonito excepcionalmente bien diseñado pero el costo de entrada es como para el pie de una casa ¿Por qué? El Tag Heuer Fórmula 1 Mario Kart eh, edición normal con acceso anticipado se encuentra a 4.300 dólares con acceso anticipado y una edición pro de este reloj cuesta 25.600 dólares <risa> ¿Alguien, alguien modesto puede comprarlo no, Yo creo que nadie Es como, mamá, me lo merezco por mi cumpleaños Claro <risa> No sé O sea, no. mira, entendamos algo Esta marca es efectivamente una de las marcas más potentes a nivel de relojes ¿eh? Y si ellos también te están haciendo una colaboración, es efectivamente algo increíble, ¿eh? ¿cachai? Y estoy seguro que por ahí algún fan de Mario Kart, pero acérrimo de estar ahí diciendo, wow, algún jeque árabe, decir, ah, me voy a comprar todo, aprovecharlo. Claro. <risa> claro. Pero, pero para el público común y silvestre, no. No, así como <risa> ver la no. en una mampara, en, no. la, en un evento... Esperar la versión de AliExpress con, con Irario. No, que me salta la toja al tiro. <risa> no, no, no. Bueno, eso serían mis noticias para esta semana. Gracias, primero pegándome el palo y ahí con eso me muero ya. Oh, ya, listo. Sobreviví. Ya, eh. Esta es la parte donde estaría hablando Telecancita. ¡Si solo estuviera aquí. <risa> o sea, no, no estar... Que bien. Donde quiera que esté. Ojalá que llegue pronto. A lo mejor si ya que va a estar en Santiago, podemos tener otra de esas versiones en vivo. Donde estamos todos juntos, que son siempre tan bonitas. No tan claro, en no tan, tan separados. Sí, no tan vivía. La mejor parte. Como sí. pizza. <risa> se come de pizza y se come de buena. Pizza de la buena. Oye. No tengo los lentes a mano... de hecho, No olvido traerlo... Por línea editorial... Pero... Voy a dar la noticia... De la forma más... Seria y profesional... Que yo pueda... Porque los comentarios igual... No se van a dejar... De, de hacer... Uh -huh. eh, en un comunicado... De prensa... Oficial... Eh, el presidente... De Blizzard... Ya... Uh -huh. eh, anunció... Que... Más de 25 millones... De personas... ...han jugado... ...Overwatch... Oh, ...2... Oh, en, su ...en sus primeros días de lanzamiento... ...hay lo algo cual, muy raro... ...hay algo muy raro en ese número... ...lo cual es... Eh, ...y que las cifras de jugadores... ...diarios... ...desde su lanzamiento... ...han triplicado las del Overwatch original... ...en su lanzamiento... Con, mm. con un margen de más de 300% no, ¿No habrá sido el factor del que el juego está gratis? Mira, este informa para explicarle un poco a la gente Hay un tema acá Que eh, cuando la gente habla de jugadores activos en juegos Usualmente lo hace porque estos juegos tienen eh, Sistema, que es una API Que es lo que se llama que transmite esta estadística de forma pública y alguien las puede recolectar y presentarla, por ejemplo en los juegos como de Steam hay todos esos jugadores activos, uno los puede conocer yendo directamente a Steam y te, te presentan esta información de forma eh, directa ya sea por día, por pic de semana al año, etc uh -huh. y es una buena forma, y por eso te gente dice que un juego está muerto, un juego que está vivo, etcétera, bla bla bla en el caso de Blizzard, esa información no está disponible al público y esta información viene directamente, de nuevo, como una una noticia de parte de ellos. Ya. Entonces que hayan 25 millones de jugadores en Overwatch 2, eso es literalmente fuente yo. Claro. <risa> créeme, güey. <risa> Eh, sí, eh, frente yo. ¿Y por, qué, ¿Y por qué es así? Porque, mira, seamos honestos: Hogwarts 2 no es algo que hizo muy feliz a la gente. Porque, ya, se ha hablado mucho, bla, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema acá? Mira, me estoy subiendo las mangas porque, lo que pasa es que. Si es cierto, todos los sitios de noticias han hablado, han retransmitido esta información, esta, este comunicado de prensa, esa es la manera que buscar. hay un tema acá que no cuadra, porque hay sitios que, a pesar de que no está esta información públicamente de, accesible de forma pública, Uh -huh. eh, si sí, hay sitios que se, se las arreglan Para eh, traquear La cantidad de jugadores activos que hay en el juego yeah. Por streams Por eh, cuentas públicas que están Tienen estados de oh, Están jugando Overwatch, etc Hay muchas formas, y hacen un estimado yeah. Y gracias a esos sitios nosotros sabemos Que por ejemplo hasta el Hasta septiembre del 2022 Habían alrededor de 6 mil Perdón, mil A 800.000 mil jugadores de Overwatch Jugando el juego 1 el juego 1, porque el otro es el juego 2, ¿cuál es el problema? Cuando se lanza Overwatch 2 y Overwatch 1 se cierra por dos días, uh -huh. al día de lanzamiento, con todos los problemas que hubieron, que no se podía, que aquí, que allá, en los primeros días, Overwatch 2, estos sitios mostraron que ellos solo tenían máximo 150.000 jugadores mm. activos, pero igual registraron que habían. 15 millones de cuentas registradas porque claro. son las cuentas que están registradas de Overwatch 1 que se portearon claro entonces que ellos digan que hay 25 millones de cuentas registradas es como suena más a un, a un, a un informe maquillado así como esos de lo, como los de Betty la Fea <risa> que algo <risa> genuinamente que esté pasando porque o sea, si tú miras ahí en todos lados todo el mundo está enojado con Overwatch 2 por una u otra razón ¿Cachai? Claro Entonces es como pero raro como que, como que al final tomaron todas esas cuentas de Battle.net Dijeron, ah, tenemos 25 millones de jugadores ah, 25 millones jugaron jugadores no, necesito <ríe> jugadores nuevos, sí, con una para <risa> <risa> Oye, estas cuentas no están activas hace como 5 cinco, como cinco años, no importa <risa> Ahí, saliendo cuentas nuevas Todo uh... sirve, todo sirve Total, a los inversionistas lo único que les importa es que salgan los números este sí. el, eje, el ejecutivo comercial ahí don Armando, le tengo 25 millones de jugadores <risa> gracias Betty me salvó de perder Euroboda Blizzard claro la otra, la otra posibilidad es que eh, haya sido este tema que tuvieron denegación de servicio los cuales hayan sido como 25 millones de IP como que... claro entonces mira Overwatch 1 logró tener como alrededor de 15 millones de cuentas registradas en toda su historia, desde el 2016 hasta hasta hasta principios de este mes, o sea, principios de octubre. Uh -huh. Y Overwatch 2 tiene 25 millones. Sospechoso. Por, Ahí, por, por, algo... por, por, por lo bajo sospechoso. Por lo bajo sospechoso. Sí. Por lo, por lo así como un escenario muy bonito. Claro. Así que no yo. No, yo, yo yo, la verdad no te la compro. <risa> ya no estamos bueno, en el... y, aparte, y aparte es gratis, así que en realidad. <risa> no lo puedes comprar. Que, no, no lo puedo comprar y tampoco voy a meter el plato. También. En fin, oye, eh, dejémoslo eso de lado y pasemos a lo que es otro FPS que en 20. Yo creo que tampoco va a tener 25 millones de jugadores. A lo mejor sí, <risa> depende. Depende de lo que diga el comunicado de prensa asociado a eso. Claro, Pero claro. Eh, el que es como el sucesor espiritual de lo que fue GoldenEye 64, en la 64, Perfect Dark, esta franquicia que creó Rare en su momento en la, en la consola de Nintendo, finalmente fue decompilado. Wow. Como otros proyectos que han pasado en el en el, en el, en el, en el, en el pasado como Mario 64 y lo que viene Of Time, mm. lo que significa que eh, ahora va a tener eh, es posible que tengamos una presión de PC corriendo de forma nativa, que va a tener eh, eh, resolución de 16.9, ¿cachai? Que vamos a poder tener vas a poder tener mods, etc. Obviamente esto es no oficial. ¿Ya? Claro. Así que igual es impres impresionante porque esto va siempre de la mano con todos estos proyectos de preservación Y de tratar de llevar estos juegos que obviamente son proyectos de amor y cariño De alguien que tuvo toda la intención de ver estos juegos realizados como deberían ser Y empecé claramente, ese es como el camino a seguir hmm. Sí, sobre todo este título que aparte eh, exigía el Expansion Pack y por lo tanto, tampoco era muy asequible para los jugadores. Ahora es interesante ver si, por ejemplo, uno de los elementos que tenía este juego era el multiplayer. Si algo así se puede jugar en línea. Eso ya es como empezar a soñar un poco cómo se puede llegar a, a trabajar en un título así. Claro. Sí, sería sí. interesante ver este juego bastante fluido en, en PC. Y sobre todo los mods que le puedan sacar. Porque sí, la porque... trama de por sí no era mala. No, no, sí de hecho el juego sí tiene todo el mérito del mundo, sí es increíble. Sí. Y de verdad, es como uno de esos títulos que pasa, se los comió el tiempo. Por una u otra razón. A pesar de que después tuvo como un relanzamiento en consolas de Xbox. Mm. Pero igual tenerlo, o sea, como se demostró en las otras versiones. Eh... eh, eh cuando corren de forma nativa en PC, mejora el framerate, mejora la resolución, mejora la calidad de las texturas, etc. Hay mucho que se puede mejorar con el juego sí. corriendo de forma nativa en PC, con un EXE de partida. Claro. Sobre todo ese framerate que tenía la instancia 64. Uh, sobre todo los controles. Mm, sí. Ya. Eso por un lado. Por el otro ya. Ya ahora empezamos a entrar a como en las noticias un poquito más tristes, un poquito más más fome, más charcha, te aviso de antemano, para gente de corazones sensibles es que eh, G, G4 G4 que fue en su momento pionera por ser uno de los primeros, las, una de las primeras cadenas de televisión dedicadas exclusivamente al contenido gamer y a la cultura como nerd de internet. Eh, en su momento empezó como a decaer en programación, en rating, y la tuvieron que cerrar y revivió la revivieron. ¿Te das cuenta? La revivieron, mm. en realidad, más que la revivió. Eh, le dieron una segunda oportunidad, porque al igual que todas esas cosas del año 2000, como que alguien dijo, ojalá la traigan de vuelta. Y bueno, la trajeron de vuelta. Y no la vio nadie. Y por ende, un año después de que fue lanzada, la tienen que cerrar. Y así, mm -hmm. sin pena ni gloria, porque la verdad... No sé, ya todos estos modelos de televisión antiguos que existían, incluso, bueno, y yo digo antiguo, pero es año 2000, ya no tienen cabida en la época actual, ya, ya no es rentable. Claro. Sí, eh, no. por, por lo menos la, la versión que se baraja, en lo más sensato. Que se dice, se debe a que como los tiempos han cambiado, antes tipo 2012, claro, hacer un estudio, hablar de videojuegos, era una tarea compleja, se necesitaba equipo, necesitaba tener los contactos, eh, y ahora, pasado 2020, cualquiera lo hace no es algo que, que era como la exclusividad Y que la plataforma tampoco daba mucho Porque muy pocos tenían conocimiento al respecto De traspasar del formato de televisión a e internet eh, No era algo que en 2012 se veía Que fuera del, de fácil alcance uh -huh. Y todos estos años ha ido mejorando el, el, el caso de, Y todos eh, están manejando el mismo tema Inclusive nosotros que estamos con un formato tipo podcast eh, entonces Estás compitiendo contra todo internet Que hace específicamente algo parecido Igual es interesante porque Tú lo piensas bien el, el, el, el mercado de los videojuegos Se ha hablado siempre de que es un mercado en constante crecimiento Cada claro. vez hay más jugadores Hay más mayor nivel de consumo ¿cachai? Y más interés en la, en la cultura Y en el universo en sí Sí. Pero eh, la generación de contenido en relación a los videojuegos se ha mantenido principalmente en las plataformas de canales de videojuegos mm. en YouTube, en, eh, en streams de Twitch y eh, en sitios dedicados a eso no necesariamente en programas de televisión Claro, Pero también probablemente porque la, la misma televisión en sí ya está siendo cada vez más... está cada vez perdiendo más y más relevancia, porque, por lo mismo en lo que tú hablas, porque lamentablemente en televisión existe una control que ya es editorial corporativo, que esos canales de YouTube, esos canales de Twitch, no necesariamente tienen. Claro. No, ne no necesariamente, ¿te das cuenta? No, y aparte el costo de entrada, porque llegar con un formato de televisión requiere dinero. Exacto. Y, y, y esos, esos canales de YouTube se hacen para hacer dinero Claro o logra, Y si no, y si no, bueno Todo el mundo en algún momento pensó en hacer un canal de YouTube Hablar de juego, análisis o cualquiera sea de la razón O, vale. o, o streamear en Twitch mm -hmm. Pero si no, si no prospera eso, igual tampoco lo perdiste tanto Claro A Diferencia de un formato TV que se invierte millones Y que aparte se paga con publicidad, directamente. Y si esa publicidad no, tiene, no es efectiva... Se mm. tiene que cancelar y se pierde muchas cosas. Claro. Así que... Mmm, era al final una crónica de muerte anunciada... Porque ya el mes anterior... Eh, Hubieron noticias de despidos de gente... Y, y no sé, tenía mucha más novedad al respecto... Que estaba en un proceso de reestructuración... Pero al final se llegó a, al cierre definitivo. Entonces, es complicado. Complicado porque en realidad al final... Eh, eh, no sé si la palabra es la correcta porque no sé si es el término sindicalizado mm. pero todo este tipo de contenido usualmente la única forma que yo he visto que se ha mantenido como como vigente es cuando se genera a nivel de documental como claro. de, ni siquiera como reality mm. como por ejemplo eh, yo estoy pensando en todos estos documentales que existen por ejemplo en Netflix ahora mm. sobre eh, no sé, hacer de, de docu-reality, de hacer casas, de asesinos seriales y cosas así. Es lo único que yo veo que aún existe de esa época de, por ejemplo, no sé, por History Channel o Discovery Channel. claro Fuera claro. de eso, es que todo ese contenido, si lo, lo buscáis, lo voy a conseguir, pero en YouTube. Mm. Y quizás con alguien que te va a tener un viaje, quizás, y tú lo voy a ver como más cercano que cualquier, cualquier celebridad de nuevo. Cualquier celebridad que ellos usan como como palanca o para traerte, a ver. Sí. sí, y aparte eh, llevar el contenido el formato de internet a la TV nunca es sencillo entonces mientras no se innove y con sí. una televisión que si no se encuentra en decadencia es menos consumida uh -huh. eh, al final te queda un público que ya tiene establecido su tipo de contenido uh -huh. entonces, entonces <susurra> igual cuesta Sí, cuesta. No, no cuesta. es por eso. Al final se, se entiende las causas. La, yo creo que. Yo creo que mucha gente está enterando ahora. ¿Cachai? Que literalmente esto existió. Sí. Así, Así que, que. Sí, ahora. El, lo que muchos eh, han tomado al respecto es que todo esto se debe. ...a unas declaraciones de, de agenda política que se metió dentro del programa... ...pero muchos dicen que no, o sea, al final es, es como causa natural que haya muerto. Ya, mira, y aparte, aparentemente también estaba metido en terminar de la controversia... poner quizá, ...y de nuevo, eh, en la necesidad de poner gente eh, que llame la atención y que sea un gancho para las personas... Quizás poner a la gente que no debería estar en posiciones de estar eh, frente a una cámara, era la mejor, entonces... Mm, mm. Mira, eso también le pasó en su momento a Teeth le ha pasado también en otros canales de YouTube, ¿cachai? En otras estas como compañías independientes que generan estos contenidos, entonces como... Mm. Sí, no sé por eso, eh, se puede mucho criticar... Eh... De cómo se llegó a esto, pero al final son decisiones ejecutivas, decisiones de que al final monetariamente no le estaba dando para mantener vivo el proyecto. Mira, y si te sientes, al, si se quiere cerrar este tema como de la peor forma, hay mucha gente que se enteró literalmente por Twitter, que no tenía sí, trabajo. Claro. <risa> lo Un cual domingo. Tan, tan, lo cual también lamentablemente ha sido la tónica esta última semana con algunas empresas. Después de lo de Stadia. Eh, eh. Ya, mira. Eh, matemos ese tema. Sí. Va, pasemos al siguiente que está. Debería tener un sonido de hojas para ver qué más puedo hablar. Ya. Ah, <risa> eh, oh, sí. Eh, Val. ¿Qué hizo Val de ahora? No, Val registró una marca de nombre ne eh, Neon Prime, pero para software. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Absolutamente nada Solo que ellos registraron una marca que se llama Neon Prime Como software <risa> ¿Qué se hace? a hacer el momento? El... Ni, ni la más remota. No sabe, nada Solo estamos todos contentos de que al... Al... al adolescente que le está yendo genial Ahora sí. hay un accesorio que te permite correr juegos de Game Boy Advance. La emulación de Switch en la, en la deck le está yendo de excelente. Sí. Entonces, como... Sí. Igual, hay varias noticias que nos hemos saltado de la Steam Deck, pero que las podemos comentar así como de pasar. Entonces, de que eh, hubo un comercial de que estaban promocionando la Steam Deck, y el de cual mostraban un, un emulador. Y lo tuvieron que dar de baja. Porque era como... Okay. Sorry, so, so, que, no se supone que tenemos que hablar de la emulación en la Steam Deck claro, algo así como que no pasó por filtro editorial antes de publicarse <risa> y aparte de eso, de que la Steam Deck ahora incluyó customización de buteo. Oh. ¿Qué quiere decir eso que puedes colocar un video cuando se inicia la Steam Deck y la gente la ha sacado harto provecho Y es más, eh, Steam Deck eh, O sea, Steam eh, Fue minado el Steam Deck Y le sacaron información de que Estaba en proceso Un Marketplace de justamente La, la customización de, del inicio Sí, que va de la mano con la, con la personalización Que la gente tiene ahora, por ejemplo Sus perfiles de Steam claro Que lo podéis comprar con puntos Según la venta y cosas sí. como las interacciones Que tengáis con los eventos lo cual sería bastante entretenido. Yo estoy seguro que a los juegos les encantaría tener como su propio boot screen de... para el Steam Deck. Y bueno, Val desde un principio dijo que el Steam Deck era para ser personalizada y que tú tenés completo control para abrirla y jugar con ella como tú queráis. Sí, además, el hecho de que hayan publicado un video de cómo se desarmaba mostraba justamente de que eh, es para que cualquiera pueda hacerlo, sin miedo. Absolutamente. Oye, eh, en cualquier caso, igual, como para bajarle un poco lo, a cualquier app que esto podría ser, hay gente que especula que esto en realidad eh, podría ser simplemente una operación de Counter-Strike Global Offensive. Ya. ¿Cachai? Así que eh, esto no es claramente Half-Life 3 escrito de, de forma en código, <ríe> o sea, etcétera. Claro, es, es, igual se ve medio raro de que el logo se parezca a Neon, Jalev, Sige, Igual para que la gente igual que no piense que, no piense que esto ha pasado hace muchísimo tiempo, eh, hay que recordar que eh, Half-Life Alyx salió recién en el 2020, hace como dos años. Mm. Entonces no ha pasado tanto tiempo desde que Valve ha sacado un juego. Sí. Ahora, nadie espera que esto sea, por ejemplo, el juego de cartas de Counter-Strike. Uh, <risa> <risa> Ahí sí con la gente se va a pegar de nuevo. Oh. El, el TCG del Dota. Sí. <ríe> <ríe> Dota <Trading Game>. claro. <ríe> es el Total oh, Trading momentos más tristes en el anime. <ríe> Qué, horrible. Ah. Qué horrible. Hay, hay, hay cosas que, que generalmente a mi a mi entendimiento. <ríe> Oye, antes que pasemos a al, al, al la última noticia, que es la otra noticia grande sí. eh, que teníamos de esta semana Igual, eh, un saludo también de nuevo a toda la gente que nos está viendo en el, en, en el stream de Twitch Gracias por estar aquí con nosotros Perdón por todo lo que vamos a opinar ahora en, en la noticia que se viene a continuación Perdón también por tener la voz así tan rara no sé cómo me escucho. No sé si ahí en el chat pueden decir si me escucho bien, si me escucho mal. No, si te escuchas bien. Ya, quizá, es. quizá, quizá un poquito apagado, pero es porque estás estoy... con el tono más grave. Estoy enfermito. <risa> Lo siento. Quiero hablar, como, quiero hablar como niño, pero no puedo. Tengo que hablar como niño grande. Mamá, ya crecí. Mamá, tráeme desayuno. <risa> Oh, ya, por qué lo digo, porque igual es importante entender cuál es el trabajo de la voz Ah, viste, se ¡Ah! <risa> ya, no, ya, ya, ya, ya, me voy a poner no. serio porque igual es un tema serio y es bastante grave y tiene muchas aristas y igual es importante, ya, relajamos ya ¿qué pasó? 28 de octubre lanzamiento de bayoneta 3 se viene, se viene, se viene. Han pasado 84 años desde que subimos, eh, no, tuvimos noticias de qué iba a pasar con la con la mamá de las mamás. La mamá luchona, más, no, más luchona de todas las luchonas. Claro. Y eh, bueno, una de las noticias más recientes que teníamos antes del lanzamiento era que eh, la actriz de voz que interpretaba a Bayonetta hasta el segundo juego, que era, si no me equivoco, no me acuerdo ahora eh, Elena Taylor Conocidísima actriz precisamente por su rol, muy querida por lo por, por su interpretación Y es la, una de las personas que le dio la, la, el, el, la caracterización por la cual todos queremos a Bayonetta eh, salió Platino en su momento Decir que lamentablemente Por razones que se, se interponían Una sobre la otra Ella no iba a poder participar Y que había sido reemplazada Por otra Por otra actriz Que iba a ser eh, Jennifer Hale mm. También otra actriz Super conocida Super potente en el mundo del voice acting Lo cual eh, para algunas personas fue como raro, pero entendible, era extraño, pero podría ser bueno, la gente igual apreció el tráiler nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Estamos a por lo menos 10 días, bueno, 11 días más o menos aproximadamente del lanzamiento de Bayonetta 3. Y durante el fin de semana, eh, y lo que aparentemente es eh, la... Uh, el, el fin, eh, la actriz original eh, Elena Taylor, rompiendo el NDA que ella tenía asignado, o sea, que había firmado con Platinum Games, mm. salió de su cuenta personal en Twitter a contar lo que es la verdad de lo que había pasado. ¿Cuál es la verdad? Que a ella se le ofrecieron $4.000 dólares por hacer el trabajo de voz de Bayonetta 3 completo como oferta final. Y ella, obviamente, dentro de, de, de su calidad de artista y de, de como una persona completamente capacitada para hacer el trabajo, la verdad no pudo, no podía aceptar eso porque era nada. Es nada. Considerando cuánta plata hace Bayonetta como franquicia. Fran Bayonetta es una franquicia que tiene entre 400... Está valuada entre 450 y 500 millones de dólares. Claro. ¿Está ahí? entonces tú no podís trabajar por esa cantidad de plata en un personaje icónico como es ella que depende exclusivamente de la performance que ella ha creado del personaje por el cual ella en su momento también hizo casting y ella es Bayonetta ¿te das cuenta? Mm. entonces ¿qué hizo Platinum? directamente le dijo, ya nos vivo. y ahí quedó ¿te das cuenta? entonces Dentro de este, esto, esta serie de videos que ella lanza en las redes sociales, llama a boicotear el juego, ¿cachai? Porque ella habla directamente que se le falta el respeto a ella, a todos los actores de voz, que es impresentable, que si bien es cierto, es legal, es inmoral que ella se le ofrezca esta cantidad de dinero, y por ende, ¿cachai? Llama que si tú ibas a comprar el juego, mejor tomes ese dinero y lo dones a la calidad que tú estimes conveniente. Mm. Ahí? porque de verdad era impresentable la situación y esto primero que todo explotó yo sí. tengo, me acuerdo que nosotros estábamos haciendo cualquier cosa y llegan tenen con la noticia y ¡pah! ¿qué? ¿qué? Mm. porque Bayonetta, de nuevo, personaje uno de los probablemente, de hecho es eh, todavía recuerdo cuando Bayonetta fue anunciado para Smash, fue como al fin, uno, uno de los personajes más femeninos, más reconocidos dentro del, del landscape actual de los videojuegos, que está teniendo esta situación. Platinum, que si bien es cierto, venía un poquito caído en desgracia después de lo que pasó con Babylon Fall. Todavía eran súper respetados, súper queridos, hablando súper harto del, del, del cariño al, al, al amor al arte y al craft que ellos tienen. Salen con esta noticia. Entonces, obviamente, la gente hizo lo que cualquier persona haría y fueron a pedirle explicaciones a Camilla. ¿cachai? Que, reconocido por tener eh, una excelente actitud en contra de la gente en general, a través de las redes sociales. Porque Obvio, persona era persona amable, claro. no es temerosa, temerosa de Dios, tributado. <risa> eh, obviamente, Camilla no lo tomó muy mal. Más mal de lo que eh, usualmente lo hace... Eh, Camilla, para la gente que no sepa, tiene un hábito de... Y es reconocido porque literalmente bloquea a todo el mundo en redes sociales, en Twitter... De hecho, en algún momento había un Kickstarter que decía que te, Camilla te podía desbloquear... <risa> para, para bloquearte de nuevo después. Y era como... ¡Ah! ¡Ja, ja! xd sí. Bueno, la reacción de Camilla frente a esto fue empezar a maldecir a todo el mundo, tratar a la gente de estúpido... Que váyanse a la mierda, ¿cachai? Empezó a utilizar eh, servicios externos para empezar a bloquear gente. Si mencionaban o participaban de discusiones en Twitter uh, relacionadas al tema, y eso hizo que Twitter le suspendiera la cuenta porque asumieron que era un bot de spam. Hmm. ¿Cachai? <risa> a, ese Entonces, nivel. Eh, a ese nivel, así como horrible. Sí. Horrible manejo de la situación. Eh, creo que hubieron unos tweets borrados por ahí entre medio también. Claro, el cual también como que aclaraba un poco la situación. pero no, palo. Sí, Yo creo era que un, sí. un palo de vuelta. Sí. Así, nada, no, al, al final es que explica, se complica. Quedó así. Cuenta porque según lo que aplica, según lo que explica, bueno, en más detalle un poco también en estos videos, eh, Elena Taylor, ella lo que dice es que le ofrecieron menos de que le ofrecieron menos de cuatro mil dólares por el trabajo completo, lo cual es de nuevo una, una imposible de trabajar con esa cantidad, porque según lo que explican otros voice actors, como por ejemplo David Hater, explica que un actor de voz trabaja en torno a sesiones, y una sesión puede variar de entre mil, o sea de, de entre mil a diez mil dólares dependiendo de la complejidad. De, de lo que se tenga que hacer ¿está De cuánto tiempo tenéis que pasar Porque las sesiones son de cuatro horas Porque son sesiones de estudio ¿Te das cuenta? Sí. Y que te paguen 4000 Fijo por todo el trabajo que hay que hacer Es ridículo ¿Cachai? Porque tú no sabes sabés que te paguen 4000 fijo Total Es como que tú Tenés que sacar todo perfecto a la primera Y tenés que hacerlo bien y estáis pagando 4 lucas por lo que debería ser un trabajo de mil dólares por lo menos. ¿Cachai? Eh, y eso es como solamente un precio referencial. Porque todas esas cosas se negocian en base a las necesidades de cada proyecto. Mm. Claro. Y no considerar de que esa voz es la personificación de tu personaje principal. Es como... Claro, depende de ella que las cosas salgan bien Y depende de ti como director Que tú le des la dirección Cuando cuando un director eh, El trabajo de un director es decirle Ya mira, en esta escena ella está así Y está este es el contexto ¿cachai? Yo necesito que me entregue con esta, con esta emoción Para que suene que esto esta, Para transmitir esto Y la actriz tiene que entregar ese contenido Y se hacen varias tomas para ver cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Sí. Y si hay que grabarlas de nuevo, se graba. Y por eso se, por eso se habla de que las sesiones son por horas. Mm. Que eso es como lo que mucha gente de repente no entendía. Porque entendía que, por ejemplo, si el juego tiene 10 horas de diálogo y te están pagando 4 lucas, entonces, y te están pagando por, hora por diálogo, caleta, ¿cachai? No, es que no funciona así. No es, no son 10 horas de trabajo. Puede ser una semana de trabajo completa, ¿cachai? De sesiones de 4 horas. Sí. No, ya, y aparte. Ya, y... Y tú no estás pagando por el trabajo, sino que es actuación, es actuación es caracterización sí el actor de voz tiene que entrar en el personaje, tiene que entender el personaje, por eso no cualquiera puede llegar y hacer la imitación, y si alguien hace una imitación, sigue siendo una imitación el trabajo, por eso claro. es como hace una semana atrás, estábamos echándole palo a Chris Pratt, porque lo hizo como el hoyo ¿cachai? y no lo hacía como Martinet ¿y por mm. qué no lo está haciendo? ¿por qué no ponen a Martinet? entonces la gente ahora que no podía entender el hecho de que eh, el la actriz de voz tiene un impacto tremendo en cómo se presenta un personaje. Claro. ¿Cachai? Sí, es, es sumamente crítica y es más, mucha gente se tomó muy a pecho la situación, como internet, como siempre, y llaman a boicotear el juego. Y ahí salió sí. la, la otra palestra indicando de que no es solamente este caso, sino que también hay desarrolladores metidos en, en la creación de este eh, juego. Eh, hay eh, más personas, esto es una arista, pero por favor no lo eh. saben a boicotear. Entonces. O sea, mira, lo que pasa es que ¿cuáles son las otras ramas de, de lo que pasó con esta noticia? Eventualmente salen otros voice actors de que han trabajado para Nintendo ¿Te das cuenta? Y hmm. ellos dicen a nosotros también nos a la gente un actor que un actor de los que trabajó en Breath of the Wild ¿Cachai? Que trabajó también en uno de los personajes más importantes mm. que el, eh, no me acuerdo cuál es el que era un ave ya sí sí el del arco no, sí. No, tengo el siendo, no no no me acuerdo yo. pero sí es, eh, ya te él y que también trabajó en el spin-off de eh, los los musou ya ya, el... Killer Warriors Killer Warriors Ya, del Killer Warriors Decía Yo he ganado más plata tirando dos líneas Fuera de pantalla para Detective y Pikachu Porque me pagaron con royalties De todo lo que yo gané con Nintendo Trabajando en dos juegos de Zelda Mainline mm. Sí, <ríe> Es pues que Nintendo es Mano guagua a la hora de pagar Y pagan una miseria y a todos los actores de voz les pagan una miseria, ¿cachai? Incluso Nintendo, y en particular, y otro, junto con otras compañías, son reconocidos porque eh, Elena Taylor y la chica Jennifer Hill son eh, ellos abogan por la sindicalización de los actores. Y hay todo un sindicato de actores de WOW importante que hacen respetar los valores del trabajo. Si tú no pagas esos valores, tú no podéis trabajar con gente del sindicato. Sí. Entonces, ¿qué hace Nintendo? Contrata actores que están fuera del sí, sindicato. Sí, claro. ¿Okay? Para que tengan que pagarle lo que sea. Y les pagan un moco. Porque sí. aparte muchas veces, de nuevo, muchas veces pasa que la gente que trabaja en desarrollo, el único crédito que tienen es que salgan en los créditos. ¿Cachai? O literalmente te pagan con, ex, con con difusión. Exposición. Exposición. ¿Cachai? Que te dice, no, porque tú saliste trabajando en esto, voy a trabajar en cualquier otra cosa claro. y pues, después voy a ganar más plata. Claro, e, e, Exposi Coins. Entonces, Diffu Coins. Difu coin. el, el NFT que nunca salió. <risa> claro. No, es terrible el tipo de situación. Es más. Eh, lo había mojado fuera de pauta, por lo menos yo lo dejé fuera de pauta, pero eh, hace unos días atrás salió la resolución del caso que el, la gente CUA que demandó a Nintendo porque lo habían despedido sin justificación. Bueno, se llegó a un acuerdo y, y al final inclusive <ríe> en el, la empresa donde tal cual colocan de que eh, un, un cartel que dice que pueden sindicalizarse. Y le pagaron como 23 mil dólares por, por daño o prejuicio, entonces. Uh -huh. Pero tuvieron que llegar a una vía legal. Claro. Porque uno podría pensar, pero Nintendo, weón, ¿sí? es una compañía gigantesca, tienen todos los recursos, uh -huh. ¿cachai? ¿Por qué estás cayendo en estas prácticas? Porque de nuevo igual las compañías grandes como Nintendo, como Platinum, ¿cachai? Al final igual siguen siendo compañías que están buscando el, el... el beneficio. cortar como el, el, el, la ganancia por como sea, ¿cachai? Claro. Y desvalorizan el trabajo sí. de su mismo empleado. Sí. Ahora, Nintendo, ya con todo el éxito que ha tenido la Switch, es como que... Si no se pega la cachada pronto, ligerito se le va a acabar los huevos de oro y va a estar llorando porque le, le, le, le va a pasar a resultar mal las cosas. Ya no Y no sé, la, la verdad no estoy seguro, porque por ejemplo, si yo, yo, yo te confieso... Yo estoy viendo lo que está pasando con la película de Mario Que la gente, incluso hay, hay edits Que están tirando a la gente así como eh, ¿Qué va a pasar ahora Con la película de Mario? ¿Por qué no sacan a Chris Pratt? ¿cachai? ¿Por qué no ponen a Charles Martinet? Y todo eso? Yo estoy seguro que cuando salga la película Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Detective Pikachu Le va a ir estúpidamente luego, bien la, Le va a ir estúpidamente bien Porque la, gente, no va, la mm. gente que consume Productos de Nintendo No los consume por la calidad Los consume solamente por la marca Claro ¿Te das Por nostalgia. Por, por, por, por asociación a la marca, mm. ¿cachai? Nada más, sí. no hay un interés. La, la trama va a ser quizá súper blanda, súper nada, ¿cachai? La película va a vender quizás incluso más que la de Sonic, con la mitad del esfuerzo, porque la, en realidad la marca mueve así de mucho. Y lo mismo quizás va a pasar ahora con Bayonetta. Es cierto que ahora la actriz está llamando boicotear el juego, pero lamentablemente la cantidad, el fanbase que hay... De Bayonetta. Quien quizás no va a estar interesado. O que quizás va a querer igual. Probar el juego. ¿Cachai? Igual va a comprarlo. Igual va a disfrutarlo. Igual va a ser un éxito. Etcétera. la Y quizás esta weá, Lamentablemente. Por cómo se maneja la industria. Va a quedar así. Va a sí. quedar en nada. Sí. Porque incluso la misma. La, la... Saca un comunicado a esta chica. Que tiene Fargeo. Bueno no es una chica. Esta señora en realidad. Esta señora. Mm. Explicando que ella. Igual es profesional. Ella igual Apoya. Lo que está pasando Y ella es una activista Porque, lo, porque los artistas reciban la compensación Que merecen por el trabajo que ellos realizan ¿Cachai? Pero que por su lado profesional Ella entiende que hay NDAs firmados Y por eso, por ende ella los va a Ellos va a respetar esos nda En base a su profesionalismo mm. Y espera que las partes puedan resolver Sus diferencias de forma eh, sana Claro ¿Cachai? No, no sale abiertamente criticando ni hablando no. del juego pero también entiende que uno, uno tiene que entender que el juego ya está listo hace mucho tiempo, es muy probable que ella no supiera y que Platín obviamente no le dijo por qué es que la actriz anterior no pudo participar y si le sí. dijeron, le dijeron quizás que weá mm. o sea, que se negó, que le ofrecieron la cantidad de plata y se negó y que, que se negó o, o que no podía por agenda, etc. porque mm. No. Eh, Platinum puede contratar a quien ellos quieran ¿cachai? Pero está claro que aquí hubo una mala intención de parte de Platinum De ofrecerle una cantidad de plata miserable De burlarse de ella para obligarla a salirse del rol Para atraer a otra persona Y no es la primera vez que pasa Porque por ejemplo la gente ponía de ejemplo otro antecedente Que fue lo que pasó en Silent Hill En mm. Silent Hill al actor de voz que, que trabajaba en Silent Hill lo sacaron, lo obligaron a salirse el rol, ¿cachai? Porque él empezó a exigir cosas que eran básicas y en su lugar pusieron a Troy Baker. ¿Cachai? Claro. Entonces, es como... Puta, mucha gente alegando, pero bueno, igual es plata, igual cállate y toma el dinero y todo el asunto, pero bueno, y es, y es como que es lo que le pagan a todo el mundo, pero que el hecho de que le paguen a todo el mundo una miseria no implica que eso es la norma, implica que todo el sistema está mal. Claro, y lo que justamente se critica mucho en, en el ambiente de videojuegos, que lamentablemente la industria como está actualmente, está generando mucho beneficio, pero sin ganancia a los que desarrollan. Sí. Y llámese eh, desarrolladores, artistas gráficos, eh, actores de, de voz, etcétera. Son como todos los que componen un juego, no están viendo la, los mismos beneficios que lo que sí ven los ejecutivos y superiores. Por un juego que ni siquiera fue creado por ellos Sino que por los que están más abajo Sí, en el fondo Se habla de que todo es un trabajo en equipo Se habla de que, que los videojuegos son un arte Que se, se habla de la excelencia De todo el asunto, se habla del precio ¿caché? Pero por ejemplo cuando la gente Es llamada a participar y a valorar El trabajo que esas personas hacen La gente literalmente se comporta Los, los gamers, mm. literalmente se comportan Como consumidores así como guagua Enojada Diciendo, ay, pero yo estoy pagando por mi servicio, yo estoy pagando por mi juego, yo quiero mi juego, bla bla. ¿Cachai? Sí. Así no que es, es una discusión de, de larga data y espero de que a medida que pase el tiempo vayan mejorando todo este tipo de situaciones. Pero falta falta harto por. por desenmascarar, falta harta situaciones por lo cuales la gente tiene que salir a hablar al respecto. Eh, es bueno conocer este tipo de casos para visualizar el tema y que la gente no, no se dé cuenta de que al final no hay que tomar bandera. Si... Exacto. O sea, más que no hay que idealizar a las compañías. Claro. ¿cachai? Recordar que todo esto al final del día es una industria. Sí. Es un trabajo. Eh, y como tal, aún hay muchos vicios que están arraigados de hace décadas y que lamentablemente ¿cachai? uno espera de que las cosas salgan bien pero la, lo que dicta acá es la plata sí no y, y, y aparte de eso a los japoneses le, todavía les cuesta mucho este tema de la globalización de que choque, hay un choque cultural Así que hay cosas de que para ellos lo que es natural para no, nosotros el, el occidente no es tanto tener que verse juzgados con la misma vara con la que se, se juzgan los los occidentales, es una cuestión que en Japón, por lo menos, la gente todavía no está dispuesta a tomar. Sí. Así que Bueno, yo creo que ese es el, el fin de las noticias de esta semana, Pato. Eh, terminamos con una, la noticia más charcha de todas. <risa> Para tratar de mantener el hecho de que en realidad no pasaron tantas cosas esta semana. Bueno, independiente de lo que ha pasado ahora con Sally Hill que se viene. Sí. No o sé, sea, al final es, es, es una semana de mucho ruido, pero poco contenido. noticia <ríe> grande, pero poco, poco, poca chaya. Claro. Así que bueno, con esto damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Twitch. Recuerden que La Cuatrifuerza sale los días lunes a contar de las 8 de la noche. En este caso fue un poco excepcional que estábamos esperando a un invitado pero al final no, no pudimos cuadrar correctamente será para una próxima oportunidad siempre estaremos con las puertas abiertas para que si quieren participar con nosotros nos pueden escribir recuerden visitar nuestras redes sociales nos pueden ubicar como Pagua.cl o Pagua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram en Twitter, en Youtube y en Twitch y recuerden que los capítulos se encuentran íntegros subido al día siguiente en nuestro canal de Youtube también recuerden visitar nuestro sitio www.pauagua.cl donde podrán encontrar artículos, noticias relacionados con música, con cine, con videojuegos, con eventos, entre otros. Y vi, vi el artículo de el artículo de la Zombie Walk. Si no es porque la señora del almacén me recuerda que eh, el sábado era la Zombie Walk. Yo oh, te acuerdo que te, re, te juro que yo no me daba ni por enterado. No, sí, hubo varios eventos este fin de semana los cuales estuvimos difundiéndolo a través de las redes sociales y que claro, nosotros no nos damos cuenta de que están volviendo muchas cosas ya hay presencial así que mm, yeah. Es como que los últimos tres años como que casi no hubieran pasado Claro Así que ahí pueden estar siguiéndonos y pueden enterarse de los eventos que se estén realizando, por ejemplo este fin de semana hubo una demostración de juegos de, de mesa como Dixit que son de la misma editorial, y en el cual asistimos con la fuan y estuvo bastante interesante, estuvo bastante entretenido. Terminamos armando un puzzle, luego de tres horas. Tres horas. Insisto, sí. ah. sí, estuvo bastante entretenido. Hace tiempo que no teníamos una actividad así. Ah. Sí. Bueno, así que si necesitan panoramas, Power.cell. Sí. Metaru, tus redes. Metaru PX en todos lados. Y por supuesto, si quieren seguir a Tenecan, pueden ubicarlo por arroba Tenekan en todas las redes sociales. Hoy, hoy Iba a ser la voz de Tenecan, pero ya, ya, me ganaste. Sí. <risa> de hecho, iba a ser la voz de Tenecan y ni siquiera puedo hacer mi voz, así que... <risa> <risa> Todo mal. Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Ahí vamos a estar avisando si es que realizamos un en vivo presencial o no. Ahí con Tenecan comentando. Eso, cuídense, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Cuídense, tomen agüita, abríguense en la noche, que en la noche igual hace frío, sí. te lo digo yo. <ríe> este es el ¡Ah! bloqueador de día, abríguense de noche. Sí, este es el bloqueador de noche y, y, y, bloqueador, <risa> y más bloqueador de día también, porque se está pegando fuerte el sol. Sí. Ah, está pegando me, duele, el me duele, <risa> me duele. <risa> me pongo a estarle con a las 8 de la mañana y me lo tengo que sacar a las 8 y media, ¿cómo? <risa> <risa> ¿Eh? Yo decía y decía, y decía, ¡ah! <risa> Tuvimos otoño, ahora se fría de nuevo, pero ahora está haciendo calor, no entiendo. No, no, no se entiende. ¿Cómo?